Rafa. Uh, voy a saludar a los hinchas de en la información de los mejores de ustedes y de nosotros. 3-0 al Deportivo Cali. ¿Qué dice el hincha del medallo? No era tan lindo. Buena final. ¿Usted qué dice? Excelente, Marín con otro gol ¿no? y una, una renovación. Y vamos cerca en el momento del ¿no? play. Y para la copa tenemos que ir rebordado. ¿Qué dice? Qué excelente. Buen partido buen tiempo, Todos muy contento, sí, gracias, le el tío, todo bien, como le el tío? todo bien, que dice? que si, que si se puede es el equipo no va siempre atrás, atrás, atrás, cuando va el tiempo, es donde se puede ir, una, una mejor defensa es un buen ataque, llegó el ahí el el que el que que sepan que ¡Cao Cali! ¡Ey! ¡Cao ¡Para la B! ¡Para la B! ¡A ver, Jorgen, usted qué piensa del partido! ¡Cao Cali! ¡Para la B! ¡A ver! ¡A ver! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Ya, pa' la B! ¡Mirale! ¡Esto me falta! ¡Se ganó el E! ¡Infaltó el E! ¡Roló el E! ¡Infaltó el ¡A ver, señora, Anita, usted qué piensa! ¡Venga! ¡Me veí en mi si y se lo regale, yo ¡Me voy a ganar! Se evangelizó el Portugal, pero jugó muy bien porque me le un tiene material muy bueno jugador en la cancha. Hoy bueno, no estoy con de América y laumbre de si el partido que eh, pues yo tuve que ese un partido de muchos ganados. Los hinchas de Cali salieron mareados. Eh, qué buena prueba. A ver joven, opinión del partido, tomate del plomado hermano, pues como no vemos la brindar? hoy Tiene que ver, pero que, a ver, pues como no vemos la a hoy Salud, y por eso es rojo de joven A ver, tómalo pues, tómalo pues ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! Qué, qué, qué, qué, ¡Qué delicia! Qué. ¿Y el partido? Excelente, ojalá siempre lleguemos a alguien ¿Qué? Sí. Sí. Ese equipo tiene que llegar hermano, porque tenemos con que Soplame un ojo ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha llegado el es lo hermano! ¡Ah, me la voy, ¿Cómo? la me la la cámara. la la la me la me la la la la la qué? la la Venga, bueno, bueno, qué no piensa no, no, no. el partido de joven? Buenas noches. Va a escribir con Berlán de Ororo. ¡Oh, no! En 60 años nos vemos. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Venga, venga, venga, venga. venga. ¡Qué año! ¡Cállate! ¡Cállate! Aquí es de alguien. ¡Ay, no! mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! vamos madre señora, ¡Qué madre mía! ¡Ay, madre